Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Esperamos que a esta hora vamos a ver en imágenes al presidente Nicolás Maduro. Venezuela bella, recuperando, restaurando, mejorando, arreglando y avanzando para poner bella a nuestra Venezuela de punta a punta. Todos los espacios. Hoy estamos aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. El Jardín Botánico, histórico Jardín Botánico, del doctor Criboy, su director, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, usevista... Jacqueline Farías, la presidenta de la Misión Venezuela Bella, la primera combatienta, Cilia Flores y. Ernesto Villegas, ministro de Cultura, vamos a avanzar un poco para que podamos ver la recuperación de estos espacios que todavía están en fase de reparación absoluta, espacios hermosos de la arquitectura ucevista, UUUCB, espacios hermosos verdaderos. Bueno, doctor Criboy. ¿Cómo está este Jardín Botánico que yo conocí cuando era niño? ¿Qué me puede decir? Bueno, presidente, después de, de un periodo desafortunado que pasó el Jardín Botánico, este, de actos vandálicos, eh, hemos tenido la, la fortuna de contar con el apoyo de la Comisión Presidencial y está una fase, como ve, ya prácticamente terminada, una fase de recuperación. Como va a ver ahorita en el recorrido, este es una, una joya, pues un patrimonio oculto que tenemos aquí en la ciudad de Caracas. Y podemos ir recorriendo alguno de los. Un patrimonio oculto, un tesoro oculto. Es así. El es Jardín correcto. Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Miren esta belleza, esta belleza estos espacios. ¿ah? Estamos entrando. Esta obra magnífica aquí recuperada de Narváez. Mm, tesoro oculto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Miren, un tesoro oculto, esta belleza hecha en madera. Ah, Jacqueline, recuperada en su belleza original. Jacqueline Faría. Así es, presidente. Bienvenido al Jardín Botánico, esta joya de la Universidad Central de Venezuela. Esta es una de las 108 obras de arte que tiene la ciudad universitaria. Es una obra en madera y aquí está uno de los miembros de la Subcomisión de Infraestructura, el ingeniero Correcto. Olivares. Y la restauradora, Katy, que es la que va a encargarse de eh, poner en situación original, tal como fue eh, diseñado, esta una de las 108. Esta es, la esta es la biblioteca. Mira, todavía están los ejemplares antiguos. Mira, abre la puerta. O Se fue un fantasma que abrió esa puerta. ¿Ah? Bueno, esta, esta biblioteca fue fundada en 1920 por Henry Pitier, Y si permite y se asoma ahí un momentico Están los libros Más los de muebles. 100 años, centenario Correcto Tenemos los libros y los muebles originales de Pittier. Mm. Y Esta biblioteca que está aquí es la biblioteca original Imagínate tú De Pitier. Aquí está Bien. la biblioteca original de Henry Pitier, Nada más y nada menos y aquí está en la sección de libros botánicos más grande de Venezuela, se encuentra aquí dentro del Jardín Botánico. Bueno, esto es un tesoro, ¿no? además de una belleza, y tenemos que hacer el trabajo ya que el incompleto de recuperación libro por libro, con los especialistas que hay en la Biblioteca Nacional, con los especialistas que tiene Venezuela. Aquí estamos en el Jardín Botánico hoy, celebrando los cuatro años de la misión. Venezuela Bella, bueno, les agradezco mucho, Olivares, R Nati, les agradezco mucho en esta joya, en este tesoro del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Sus espacios me son muy familiares, sus espacios me son muy entrañables, porque es la arquitectura de la UUCB, -U Recuperada en un trabajo verdaderamente dedicado, Jacqueline, un trabajo del más alto nivel profesional, del más alto nivel estético, artístico, coordinando con las autoridades de cada escuela, de cada establecimiento, en este caso con el doctor Criboy, aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. El jardín botánico que te pertenece a ti. Muchachos, niño, niña, a las escuelas, los liceos, los estudiantes. ¿Aquí dónde estamos, doctor Criboy? Aquí estamos entrando en el área de investigación y tenemos enfrente el Herbario Nacional. Buenas tardes. La doctora Herbario Neida directora la directora de Herbario, del Herbario. Son espacios hermosos, además, que... ...están en armonía perfecta con la naturaleza propia del Jardín Botánico. Vamos. Si Quieres pasamos un momento al Herbario Nacional. Adelante, claro, usted adelante. Sí. Correcto. ¿Pasamos por aquí? Vamos a pasar para ¿Cómo que ¿Cómo no? Adelante, adelante. Vayan ustedes adelante, por favor. Para que vea la magnitud de estos espacios, este es el Herbario Nacional... ...es la colección de plantas disecadas más grande en Venezuela. ¿Verdad? Puedes abrir uno de los... ...aquí hay 450.000 mil muestras botánicas archivadas de 1860, presidente. Bueno, es una riqueza. Y gracias al trabajo de los investigadores... ...están preservadas todas... ...con ah. sus bolsas, su carpeta, su pastilla nactalina, Correcto. Eh, están en bolsas para evitar la humedad con hongo... ...y Correcto. también tienen nactalina para evitar la contaminación con el coquito, lo llaman, por coquito, pero es la sederma, es el sederma se ricorre. Correcto. Entonces, bueno, o sea que como no tenemos los aires porque se los llevaron. Eh, uh -huh. ¿Se, ¿Se los llevaron para dónde? La, es la forma de poder cuidar este... ¿Dónde este están patrimonio? los aires, Jacqueline? Bueno, hemos recuperado todo este espacio, ya el aire del auditorio está listo y falta la refrigeración de esta parte. Correcto. Bueno, hay que regresar los aires dentro del fase siguiente de recuperación y completar, completar todo, ¿verdad? Vamos a continuar entonces el recorrido, doctor Criboy. Aquí vamos entonces, tú una bella laguna, ¿verdad? Un bello espacio. Si quiere, la doctora le explica rápido. Correcto, doctora Avendaño. Consiste... Avendaño, ¿de qué parte del país es Avendaño? De la grita Estado Táchira. De la grita Estado Táchira. De allá era mi familia, Ay, los moros, es, los Acevedo, los Rodríguez y los avendaños también. Aquí está. Mire señor presidente, aquí le tengo una pequeña muestra de los diferentes tipos de colecciones que tiene el herbario nacional de Venezuela. Esta colección es lo que se llama la siloteca, que allá están los muebles de madera. ¿verdad? Correcto. Entonces esto se resguarda, eh, las especies, pero el leño. O sea, uh -huh. pedacitos de leño, entonces tú le colocas eh, etiquetas Correcto. de muestras botánicas, colectaste. O sea, fuiste al bosque y las trajiste. Esta colección lo que se llama colección de muestras húmedas. ¿Por qué? Porque son colecciones más que todo de orquídeas. Las flores a veces de las orquídeas son muy pequeñitas y se tienen que conservar en alcohol al 70%. Entonces es una colección de muestras húmedas. Claro, esos son estantes, señor Correcto. presidente, pero yo se lo traje aquí para que usted pueda visualizarlo. Ah, esto es lo que llamamos nosotros los botánicos, los investigadores en botánica, una exicata. ¿Qué significa eso? Es la muestra procesada, secada o deshidratada. Este, y es que se mantiene en el tiempo. Aquí hay un ejemplo, que sé que le va a gustar mucho. Eh, la, la flor nacional, uh -huh. que, este, colectada en el año 1940, y mire, todavía se mantiene. ¿1940? Sí. Hace 80 años. Mira sí, la señor. conservación con que se ha uh -huh. se mantenido en el tiempo, ¿verdad? Sí, porque este, el herbario es muy importante, señor presidente, porque... No es un reservorio de nuestra flora nacional, mm. sino es un centro de investigación, de conservación, de biodiversidad y de ayuda a todos los estudiantes de pregrado, posgrado, bachillerato. Sí. Es una columna. Una columna, quiera, una la columna del conocimiento botánico del sí, país. señor, señor presidente. Excelente, te felicito. Gracias, señor. Doctora Bendaño, que Dios te bendiga, <ríe> pues. Bueno, continuamos con el doctor Criboy, con Jacqueline Faría, con Silita, con Delcy, el recorrido. ...hoy en el cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella... ...cuatro años que han pasado trabajando intensamente... ...han pasado volando, cuatro años aquí estamos en el Jardín Botánico... ...de la Universidad Central de Venezuela, me siento muy a gusto aquí... ...muy feliz cuando me dijeron para venir a ver los trabajos... ...la avanzada en la recuperación... Dije inmediatamente, vamos, la avanzada en la recuperación de estos espacios que deben estar al servicio de los niños, las niñas, la juventud, deben estar al servicio de las universidades del país, completamente de los científicos, de las científicas de la ciudad universitaria de Caracas, ciudad universitaria de Caracas y su jardín botánico en sus espacios bellos. Y ahora vamos a ver este auditorium recuperado plenamente en su forma original. ¿Ah? Bueno, Jacqueline, ¿qué me dice? Bueno, presidente. En su forma Estela, original, ¿todo bien? Subcomisión de infraestructura que conforma ah, la comisión presidencial creada por usted y dirigida por nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Bueno, este era un auditorio de realmente que lo habían perdón, lo habían decretado como inhabilitado. O sea, estaba en condiciones deplorables. Tenemos allí una presentación donde. He... Explicamos cómo se encontraba toda la ciudad universitaria. Gracias a la creación que usted ha hecho de la comisión presidencial, bueno, ya la recuperación en este año debemos cerrar cerca del 80% de todas las edificaciones. Este, este lugar ahora va a generar, ya lo he dicho por el doctor Criboy, va a generar ingresos propios para el mantenimiento de este espacio. Porque es un lugar, bueno, no tenía aire acondicionado, iluminación... Además está original el doctor Criboy. ¿no? La madera completamente recuperada, los sistemas de iluminación, las lámparas, las sillas de madera originarias. ¿no? Yo me crié aquí, en estos espacios, porque yo nací allí al frente de la iglesia de San Pedro, en el edificio San Pedro. Ahí nací yo. Y me crié por todo este espacio. Aquí aprendí a caminar a correr, por todos estos espacios usevistas, aprendí a manejar bicicleta a patinar. Bueno, en aquellos años, años convulsos, los años 60, vi los tanques entrando a la UCB. Yo los vi como niños desde el balcón de mi casa, los tanques entrando a la UCB. Cuando se militarizó y se cerró la UCB en el 69, todo eso yo lo vi, nadie me lo contó, yo lo viví. ...Eulo BB, ¿eh? ...y conozco muy bien cada espacio de la UCB... ...este espacio se parece mucho a la sala de conciertos... ...toda su, su arquitectura... ¿no? ...tiene aire de la sala E también... ...y es una pequeña aula magna... ...una aula magnita... ...ah, doctor Criboy... Bueno, es así, este... ...después que se arrancan los trabajos en la Universidad Central a finales del 47, esto era una gran hacienda, ¿no? esta era la Hacienda Ibarra, Caña Azúcar uh -huh. y Añil. se empiezan a hacer los trabajos del área del hospital universitario, el área médica, esta fue la siguiente obra de Carlos Raúl Villanueva, donde si se, se pone a ver, eh, se ejecutó lo que posteriormente se iba a ejecutar en el en el campus. Correcto. Aquí tenemos audito prototipo, mural. pues. Correcto. Vemos los hexágonos de... en las paredes. correcto. Mira, todo tiene su explicación, Jacqueline. Es. Esto fue un prototipo. Ah, Francisco. Un prototipo de lo que después en grande Carlos Raúl Villanueva en los años 50 iba a realizar para regalarle a la juventud eterna de Venezuela la ciudad universitaria de Caracas. Y esta ciudad universitaria ahora está brillando de luz, de belleza, la casa que vence la sombra. He recibido peticiones... Para entrar con fuerza, ya lo vamos a hablar, Jacqueline, en otras universidades. Uh -huh. mm, me llamó hoy La Cava porque se enteró de este acto, Rafael Lacaba, para decirme que tenemos que entrar con fuerza en la Universidad de Carabobo, con el mismo ímpetu con que se está recuperando la magna obra de Carlos Raúl Villanueva, la ciudad universitaria. ...de Caracas... ...y aquí estamos, en esto que es un prototipo... Provoca es quedarse aquí, de verdad... ...de la belleza de los espacios... ...para compartirlo... ...hoy, cuarto aniversario... ...cuatro años ya... ...tiene esta niña bella... ...la misión Venezuela Bella... ...vamos entonces a darle un pase para escuchar... ...desde la UCB... ...desde el Jardín Botánico... ...a los cuatro años... ...un regalo hecho canción... ...un regalo hecho músico con Amaranta... ...y Fabiola José, con la vasija de tres raíces, adelante Amaranta, adelante Fabiola José... Esta celebración del cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella desde el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, un acto liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde muestra los avances... La transformación del hábitat, la recuperación de espacios públicos, corredores, vialidad, alumbrado público, semaforización y patrimonios culturales. Un trabajo conjunto que se ha hecho durante estos cuatro años en coordinación con gobernaciones alcaldías, ministerios, entes públicos y el poder popular. Es recibido en este momento, fue recibido por las distintas autoridades en este caso por Mauricio Criboy, aseo director del Instituto Experimental del Jardín Botánico Tobías Lacer de la Universidad Central de Venezuela la vicepresidenta ejecutiva de Delcy Rodríguez, el ministro para la cultura de Ernesto Villegas así como también es acompañado por la primera combatiente doctora ...Cilia Flores de Maduro. Observó la rehabilitación de las instalaciones y los espacios del Jardín Botánico... ...además acompañado de Jacqueline Faría, presidenta del órgano superior de la misión Venezuela Bella. Un poco en contexto es necesario recordar el colapso de la estructura en un tramo del pasillo cubierto... ...que activó las alarmas sobre el estado que se encontraba la Universidad Central de Venezuela... ...y esto abrió paso a las acciones... ...de la ejecución del Gobierno Nacional. La Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB... ...luego de realizar las primeras inspecciones de diagnóstico... ...inició la ejecución de obras en el mes de agosto. ¿Y en qué situación se encontraba? En construcciones irregulares, intervenciones mal ejecutadas... ...obras de artes mutiladas, instalaciones sanitarias desmanteladas... ...y fuera de servicio, problemas de filtración, salones... ...y laboratorios deteriorados, paisajes ...sin mantenimiento...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 Nacimos en resistencia con una determinación inquebrantable. Crear ciudades modernas a la altura de los nuevos tiempos. El 30 de enero, llueva, truene o relampaguee, arranca la misión Venezuela Bella. desperté queriendo regalarte una sonrisa. Con planificación, profesionalismo y entrega, emprendimos la tarea acariciarte. Cuatro años después, se concreta en entornos bellos, funcionales e integrados, con lugares para el encuentro la devoción, el disfrute, donde el centro es el bienestar y la alegría de nuestra gente. Mereces mi esfuerzo y muchas cosas más lo vamos a lograr. Hoy lo celebramos porque son cuatro años de logros, cuatro años de trabajo, cuatro años de Venezuela bella. Venezuela, iluminemos cada rostro de Venezuela renace. Venezuela bella, siempre bella. Nuestra Venezuela amada. ¿Cómo se incrementa el amor por nuestra patria? En la misma medida que la cuidamos, que la hacemos bella entre todos y todas. Esto es labor de todos los días. Allí donde usted está, donde usted me ve. Allí... Allí en su comunidad, en su hogar, allí Venezuela puede ser mejor, puede ser más bella, más amorosa. Construir una nueva civilización del amor, de la solidaridad, de la esperanza. Una nueva civilización humana. Esa es nuestra tarea, construir una nueva civilización de hombres y mujeres buenos, nuevos, felices. Ah, Hacia allá tenemos que avanzar. Es la utopía la que nos mueve. La utopía de un ser humano, de una sociedad de hombres y mujeres libres, felices, solidarios, amorosos. Sí se puede, sí se puede. La sociedad puede ser mejor. El ser humano puede ser mejor. Podemos mejorar al ser humano para que sea verdaderamente humano. Como dice la canción de un gran usevista, Ali Primera... ...para que sea humana la humanidad, Ah, Ernesto Villegas, para que sea humana la humanidad. Bueno, vámonos entonces para entregar una obra de la misión Venezuela Bella. Una de las cientos de obras que están en desarrollo, ya en culminación a lo largo y ancho del país... ...se trata de la entrega rehabilitada del zoológico del Pinar, también histórico zoológico... ...del sur de Caracas, allá en la parroquia El Paraíso... ...allá está la alcaldesa de Caracas... ...Carmen Meléndez... ...acompañada de guardaparques Eugenia Rondón... ...del director del Parque Zoológico El Pinar... ...adelante, alcaldesa de Caracas. Saludos, mi comandante, saludo a toda Venezuela... ...saludos a Caracas, aquí estamos alegres... ...porque estamos entregando una obra... ...de esparcimiento, de recreación para nuestro pueblo, para todo el que quiera venir al Parque El Pinar. Zoológico El Pinar, aquí en la parroquia El Paraíso, me acompaña el viceministro de Ambiente Hernán Toro... ...el coordinador del parque, que a partir de mañana, mi comandante, a las nueve de la mañana... ...estará abierto al público hasta las cuatro de la tarde. Es un parque antiguo con... 78 años de ser abierto al público. Todas las generaciones han conocido, las generaciones de Caracas desde niños y que son ahorita antiguos, recuerdan, han pasado por este parque y de ahora en adelante seguirán pasando porque está hermoso, rehabilitado, con toda la infraestructura rehabilitada, donde hay 200... 208 especies ejemplares aquí de animales de diferentes especies, 43 especies que podemos nosotros observar. Vamos a entrar al parque para que vean y nos acompañen cómo estamos disfrutando de este parque y que nuestro pueblo en la antesala a los carnavales va a visitar este parque. Aquí están los guardaparques, son 20 que están y hoy en el día nacional del de guardaparque y la guardaparque pues le damos felicitaciones a todos los guardaparques de los diferentes parques que conforman nuestra Venezuela Bella, de esa misión Venezuela Bella que ha recuperado tantos espacios y que este es uno de los espacios recuperados. Este parque eh, zoológico tiene 7 hectáreas, 7 hectáreas que fueron recuperadas, 39 infraestructuras, hay parque infantil, hay concesionario, fuente de soda, una granja de contacto para los niños, para las niñas. Esta es una antigua, aquí fue una residencia de eh, una finca de Juan Vicente Gómez y aquí vivió el hermano en esta casona que se, es patrimonio y que también en la segunda fase entrará para una musea, musealización en esta casona. Pero seguimos trabajando en una segunda fase, pero ya está listo el parque para el disfrute de todos los caraqueños, las caraqueñas, los que visiten a Caracas, tienen este hermoso parque. Pero que sea nuestro viceministro del ambiente que nos diga todo lo que fue recuperado este parque, nuestro ministro Lorca, que se puso al frente con la recuperación y con el apoyo y la articulación del gobierno nacional, la alcaldía de Caracas, todo como un solo gobierno, como usted lo ha instruido, mi comandante. Vamos a seguir recuperando espacios en toda Caracas. Y aquí, pues este es el primer parque zoológico de Caracas, antiguo, pero que ya estará abierto al público a partir de mañana. Viceministro. Bueno, saludos, presidente. Como siempre, un gran honor poder hablar con usted y nosotros, a y usted a través de nosotros darle las buenas nuevas al pueblo de Venezuela. Como usted lo indicaba, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque nosotros, más que el valor monetario que tienen estas obras, tienen un valor sentimental. Siempre debemos recordar que nosotros somos un país bloqueado y que cada obra que nosotros podamos entregarle al pueblo siempre van a resumir un logro importante. Estamos dando cumplimiento a una instrucción que usted giró el 1 de agosto del año 2020 donde el, nuestro ministro José Lorca la ha asumido que trata de la recuperación de todos los zoológicos, de todos los criaderos, de toda la infraestructura de parques a nivel nacional para el disfrute y el vivir bien de nuestro pueblo. Debemos decir, presidente, que tenemos 10 zoológicos, un zoológico de contacto, un terrarium, dos acuarios, esto... Completa la infraestructura nacional que tenemos nosotros para poner al servicio de nuestro pueblo, además de esa gestión del ambiente que usted tanto nos ha encomendado. Espacios como el del Pinar también nos sirven a nosotros para frenar la crisis climática, para generar espacios de esparcimiento para nuestro pueblo. Además, presidente, decir que su instrucción ha sido muy precisa. Eh, poder tener, garantizarle una alimentación balanceada, adecuada a todas y cada una de las especies que se encuentran en nuestros zoológicos y con esto, presidente, nosotros vamos a un nuevo modelo. Vamos a ese modelo, por ejemplo, a través de las granjas de contacto. Aquí hemos tenido intercambios internacionales que nos han permitido que hoy en este zoológico, por ejemplo, nosotros disfrutemos de una especie como lo es una leona blanca que llegó a nuestro país desde la República Checa. Nosotros somos el equipo ecosocialista del presidente Nicolás Maduro al servicio de la revolución bolivariana y para generar todos los espacios necesarios para el disfrute de nuestro pueblo alcaldesa gracias viceministro mi comandante también tenemos al coordinador del parque Gilbert González que se ha abocado todos estos meses para esta gran apertura que ahora tendrá dos entradas la entrada principal pero también tendrá una entrada por la avenida Páez ...del paraíso, dos entradas... ...para que la gente pueda salir hasta de su casa... ...y venir caminando hacia el parque para disfrutar... ...aquí están las brigadas ambientales... ...que están siempre para el mantenimiento... ...y también para el contacto con todos los visitantes... ...porque también la educación de los niños... ...adelante mi comandante... ...como me diste la buena noticia... ...de todos los animales que están allí para compartir y presentárselo como zoológico que es... ...a los niños y niñas, la leona blanca me dijo, una leona blanca. Pero no ha salido en pantalla la leona blanca. ah Es algo peculiar del Parque El Pinar del Paraíso de Caracas, la leona blanca del Parque El Pinar. Vamos a verla, ¿dónde está la toma? Adelante. A ver, presidente, ya está por allí. Ahí está. Ahí está la leona blanca, mi comandante. Mire qué bella. Se llama Escarlata, presidente. Ah. Por el ambiente, por el ecosocialismo, Escarlata en idioma el reuso, checo es igual, calona. También tenemos de, de un el mural león blanco. 5 metros cuadrados. También será una, una emoción bueno. para todos que visiten. Este muy bellos parque. los espacios, de verdad. Todo está bonito, mi comandante. Muy bellos los espacios, está la Leona Blanca, que ha venido, bueno, estamos recuperando todos los parques zoológicos para el disfrute de los niños, de las niñas, de la familia, de la juventud, disfrute de todo en la Misión Venezuela Bella. Bella por dentro, bella por fuera, bella toda. Misión Venezuela Bella, cuatro años precisamente, muy bello. Almiranta, alcaldesa, Carmen Meléndez, ¿me escucha? Adelante, le doy el pase a la almiranta nuevamente. Adelante, almiranta. Sí, mi comandante, aquí contento con todos estos animales. En nacionales tenemos tucanes, loro, guacamaya, cuatro monos margariteños, tres monos capuchinos, chigüires, hurón, una pareja de zorros grises, tres cuerpos spin, un pony, cochinos vietnamitas, ovejos... Chivos, enanos, llama, alpaca, chigüires, fani... ...y también tenemos los, los lemures. Tenemos tres lemures, esos son bellísimos. Si lo pueden poner la cámara, que los tenemos por aquí cerca. Los lemures son, comen fruta, tienen contacto con los niños, son eh, mansitos, ¿verdad? Gilbert, ¿qué sí. ¿cómo son los lemures? Eh, buenas tardes, mi presidente. Gracias por el paso, mi almirante. Los lemures son... Unos animalitos que tenemos aquí en el Parque Zoológico del Pinal son muy consentidos, los animalitos, porque los visitantes que van a entrar al recinto, a tener contacto con él, mi presidente, tienen que traerle uva. Ellos comen uvitas, uvitas maduras, uvitas moradas. Son, son consentidos. Al igual que la Leona Blanca, que es la reina del zoológico. También tenemos una hiena, que es en, única aquí equipo pues, en, en los zoológicos de aquí de, de Venezuela, de Caracas. Y la tenemos acá, pues... En, ...en el Parque Zoológico Alpinal, Pinal, mi Presidente. Bueno, mi Comandante, ya a partir de mañana pueden venir los niños, la juventud... ...esto es parte de las rutas turísticas que se tendrán también para los carnavales... ...bueno, aquí estamos en Caracas revolucionando, cambiando todo lo que tenga que ser cambiado... ...y bueno, ya tenemos también un autobús que está dando que decir a todos los visitantes que tienen las rutas turísticas por la parte histórica, para los parques, para todo lo que eh, se ha recuperado en Caracas, Caracas Patriota, Bella y Segura. Y también en ese plan, también con el Metro se mueve contigo, que está dirigiendo nuestra vicepresidenta, que ya están también las estaciones del Metro. O sea que Caracas... Todo el que tenía tiempo que no venía a Caracas, mi comandante, viene a Caracas y se va emocionado de la belleza. Y con la misión Venezuela Bella, pues se están recuperando en este momento diferentes avenidas, la Plaza La Concordia, todos espacios de calles y principales avenidas para tenerlas siempre impecable, limpia y ese es un reconocimiento que se le hace a todos los gentes que han apoyado para la recuperación ...de Caracas, la misión Venezuela Bella... ...juntos, todo es posible... ...la Caracas Patriota Bella y Segura... ...bueno, todos estos planes, mi comandante... ...que usted ha lanzado... ...y que Caracas ha cambiado... ...ha cambiado para beneficio... ...de todos los caraqueños, las caraqueñas... ...de los venezolanos y venezolanas... ...y de la gente que viene del exterior... ...a visitar nuestra bella capital... ...la mayor manifestación... ...la tuvimos en la serie del Caribe... ...de todos los visitantes... ...que se fueron contentos de Caracas, de verla tan bonita y también de el, el caraqueño, la caraqueña, como era el trato de todos los venezolanos y venezolanas con todos los que nos visitaron en la serie del Caribe así que estamos de fiesta continuamos de fiesta porque vienen los carnavales, las carrozas los desfiles, las comparsas las reinas de los abuelos, las abuelas, las reinas de la juventud, las niñas todos gozando, vamos a tener un desfile con todas las escuelas de los carnavales y así vamos a empezar los carnavales mi comandante ¡Qué belleza, cuatro años de la misión Venezuela Bella y Caracas está bella, preciosa, impecable, mi comandante en jefe. Palabras inspiradas de la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa. ¿Ah? La inspiración que la lleva al trabajo y del trabajo a la inspiración, moviéndonos con la utopía concreta posible de una sociedad mejor. Una sociedad de hombres y mujeres amorosos, solidarios, buenos, nuevos, bellos. Una sociedad mejor. Misión Venezuela Bella. Bueno, entregado al Parque El Pinar. El fin de semana que la gente vaya a disfrutar al Parque El Pinar. Y del Parque del Pinar nos vamos directo a entregar el barco Leander.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 Se puso oscuro y no... Bueno, increíble que en Miranda está más oscuro, ¿verdad? Que en Tejería. Allá en Tejería está la gobernadora, Karina Carpio. El alcalde del municipio Santos Michelena y en Tejería. Alcalde Pedro Hernández. Está el general de división... Juan Zulbarán, autoridad única para la atención de las tejerías, después de lo que ustedes saben que nos ocurrió el 8 de octubre, y está el pastor de la iglesia evangélica, Daniel Rebolledo, porque en el plan de recuperación de iglesias católicas y evangélicas, vamos a proceder a entregar conjuntamente, la rehabilitación completa de la Plaza Bolívar de Tejerías y la entrega de mi iglesia bien equipada al pastor Daniel Rebolledo. Adelante, por favor, gobernador, alcalde, compañeros, adelante. Saludos, presidente. Desde el municipio Santos Michelena, el estado de Aragua, un municipio... ...emblemático y que en algún momento se convirtió... ...y muchos voltearon la mirada hacia este municipio... ...hoy exactamente, Presidente, 128 días de aquel 8 de octubre... ...y hubo un compromiso de su persona, de mí como gobernadora... ...señor Presidente, de honrar, tenemos una deuda en aquel momento... ...y aquí estamos, en este territorio, en esta plaza que está recién rehabilitada... ...pero también destacar que en esta plaza se colocaron las carpas de aquel día... ...que se llenaron de militares, que se llenaron de ministros... ...y de todos aquellos que hicieron acompañamiento... ...en aquellos días donde hubo mucho llanto, mucha tristeza... ...pero también hubo mucho compromiso, señor Presidente. Aquí estamos honrando su palabra, estamos develando en este momento... ...señor Presidente, una placa para nuestro municipio de su parte... Aplausos. ...Gobierno Bolivariano de Venezuela, señor Presidente. Y de destacar también el trabajo tan importante y tan interesante que hemos hecho. Señor Presidente, este acto, más que un acto de entrega de rehabilitación de la plaza, señor Presidente, es un acto emotivo, es un acto lleno de espiritualidad que nos acompaña el pastor, el alcalde del municipio, la autoridad única nombrada por usted en aquellos días, en aquellos momentos, pero también nos acompaña el pueblo. Como usted dice, señor Presidente, es la Venezuela que renace, este es un municipio, un estado de Aragua que también renace con la rehabilitación cuatro años de la Gran Misión Venezuela Bella y aquí hermoseamos nuestros espacios. Inauguramos, estamos rehabilitando el pedestal, colocamos nuestra bandera, señor presidente, hicimos, colocamos iluminación, una boda fitosanitaria, el mobiliario de la plaza fue cambiado, fue transformado, colocamos adoquines, hubo demolición de, con, de concreto, pero colocamos nuestros adoquines. Y también la rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Señor Presidente, cuando yo le digo que es un acto meramente emotivo, yo este es un pueblo que está cargado de esperanza. Es un pueblo que antes lloró, pero es un pueblo que está aquí, un pueblo que ríe, un pueblo lleno de conciencia, un pueblo que esperó, un pueblo enamorado de la vida, así como decimos, La parte es cuando decimos que el ser humano tiene que ser humano, aquí se ve materializada la humanidad del ser humano. Y en esos días, señor presidente, cuando acontecieron aquellos, aquellos hechos, aquellos acontecimientos en nuestro municipio, que usted hizo acto de presencia, honramos su palabra, señor presidente, y aquí estamos nosotros, con nuestro pueblo, con nuestro alcalde, con nuestras autoridades, hermoseando nuestros espacios para que podamos ver este, en el compartir de familia. Hace poco estaba hablando con el, con el alcalde del municipio, y estábamos programando ya traer nuestras retretas para que el pueblo compartiera con su familia, con sus amigos y pudiéramos ver la capacidad y la calidad de hombres esperanzados que están en este municipio. Y para darle y complementar un poco lo que estoy diciendo, le doy la palabra a nuestro querido alcalde, a nuestro valiente alcalde, Pedro Hernández. Bueno, presidente, bendecido para bendecir, nos encontramos en este espacio, un espacio bendito, un territorio de hombres y mujeres valientes que hoy siguen el sendero del renacer de las tejerías. Agradecer, presidente, desde esta ubicación, 117 años de historia, esta Plaza Bolívar de las Tejerías, que contempla... ...un conjunto de acciones culturales, nuestra esencia, nuestra idiosincrasia... ...y hoy es reivindicado nuevamente gracias a la Revolución Bolivariana... ...gracias a un presidente obrero, gracias a un presidente hecho pueblo... ...que no abandona su, a su patria, que no abandona su pueblo, que no abandona a tejería... ...hombro a hombro, gracias presidente. Seguimos tocando soles, tocando puertas hasta llegar. Hemos tocado el sol que nos permite ver la esperanza del renacer de las tejerías, de este empínate de nuestro pueblo. Hemos tocado cada puerta con los beneficios, con las acciones, con la reivindicación, con la atención de nuestro pueblo, hasta llegar. Hoy llegamos a un nuevo escenario de victoria, una victoria más de la Revolución Bolivariana, una victoria más de nuestro pueblo, una victoria más que nos permite seguir consolidando la nueva tejería. Esa nueva tejería que hoy tiene una Plaza Bolívar, esa nueva tejería que hoy reivindica su, su catedral, esa nueva tejería que hoy atiende a más de nueve eh, iglesias cristianas que fueron afectadas este 8 de octubre. Es esa simbiosis de amor, ese, esa avanzada de corresponsabilidad revolucionaria. Agradecer, presidente, por esa acción junto al equipo de de Barranotra tricolor Color, de Venezuela Bella, de la Misión Venezuela Bella. Vaya mi reconocimiento a todos los trabajadores de Venezuela Bella. Vaya mi reconocimiento a cada uno de los hombres que han estado junto a nosotros para seguir el renacer de esta tejería. Gracias, presidente. Mil bendiciones. Bueno, muchas gracias a ustedes de las tejerías, tierra que ha renacido. Dijimos las tejerías va a renacer y ha renacido las tejerías junto a su pueblo trabajador, sincero, honesto junto a su juventud, sus maestros, sus maestras sus estudiantes allí va renaciendo junto a sus iglesias católicas, evangélicas va renaciendo las tejerías desde el lodo, desde las cenizas, como el ave fénix las tejerías lo que va es para adelante y bueno, hay que seguir culminando todas las obras de recuperación, entregar todas las obras de recuperación y avanzar, avanzar, avanzar. Bueno, piense sobre el tema de las iglesias, bueno, que desde que empezó la misión Venezuela Bella, empezamos a recibir a través de el cura de parroquia, los curas de pueblo, pastores, pastoras evangélicos, solicitudes para recuperar los establecimientos de oración las iglesias a lo largo y ancho del país ya se ha avanzado en la recuperación de un número importante, Jacqueline ¿correcto? 750 iglesias de las cuales 1200 son evangélicas correcto, y aquí yo he aprobado los recursos a atención a iglesias católicas Atención iglesias evangélicas, vamos con la misión Venezuela Bella, la recuperación completa. Y ahora con el plan, mi iglesia bien equipada, no solamente para restaurar muros, paredes, puertas, servicios, sino vamos a restaurar completamente y a equipar, ¿verdad? Uribito, a equipar las iglesias. ¿Mm? Vamos entonces a ...recuperar y equipar a cuatro años de la misión Venezuela Bella... ...1.750 iglesias nuevas en este año 2023. Atención, atención. Bueno, vámonos entonces directamente para La Guaira... ...ya cayendo la noche en La Guaira, de las tejerías a La Guaira. Bueno, teníamos hoy para entregar 100 obras... ...100 obras o más... ...bueno, procedan ustedes, señora vicepresidenta... ...compañera Delcy Rodríguez... Ucevista también... ...U-U-Usevista... ...Delcy Rodríguez... ¿Mm? ...quiero que le demos un aplauso a la doctora Delcy Rodríguez... ...por ser la madrina supervisora... ...del plan de recuperación de la Universidad Central de Venezuela... ...su universidad... ...denos unas palabras... Compañera vicepresidenta, sobre todos estos planes, por favor. Gracias, presidente. Bueno, hoy estaba recordando aquel día que usted nombró la comisión presidencial, veo a los compañeros que se conformaron en subcomisiones de infraestructura, de obras de arte, de mantenimiento, un reconocimiento al ministro Paredes porque ha conservado todas las áreas verdes, eh, la subcomisión de seguridad también, ¿no?, para preservar estos espacios. Y recuerdo que lo primero que usted pidió, presidente, fue la recuperación y la rehabilitación de los espacios deportivos. Y entramos así al área deportiva. Ya todos los espacios deportivos fueron recuperados, canchas de tenis, can, tenis de campo, canchas de futbolito. La universidad apenas se recuperaron esas canchas, empezó a llegar gente de la calle a hacer disfrute nuevamente. Entonces, usted primero dijo el deporte y luego nos fuimos en un proceso de evolución. Y como dijo Jacqueline... En apenas año y medio, presidente, ya tenemos 63 obras y este año esperamos alcanzar el 79% de avance. En ese momento la estimación exacta harán de tres años. Nosotros esperábamos antes de los tres años poderle decir a usted misión cumplida en la Universidad Central de Venezuela. Y también, presidente, bueno, la misión Venezuela Bella nace de un proyecto de la primera combatienta. Eso hay que resaltarlo. Y de algo que usted pidió donde sectores extremistas de la oposición venezolana... ...habían destruido las ciudades... ...usted llegó a llamar a la Unión Nacional... ...para recuperar y para construir... ...y hoy cuatro años más tarde... ...la Misión Venezuela Bella... ...bueno, ha, ha impactado en espacios públicos... ...en parques, en bulevares... ...en las iglesias, como está dicho... las universidades... Es ...una misión que se ha desarrollado... ...incluso durante la pandemia... ...tuvo un papel muy importante... ...con las desinfecciones... ...así que, presidente, como usted vista... ...le doy las gracias de corazón porque todos los usebistas así lo reconocen, no importa desde qué espacio, pero lo reconocen que usted ha dado a la universidad una cara que no la habíamos visto en décadas. Así que muchas gracias, presidente. U, U, UCB. Bueno, la UCB es un espacio histórico muy hermoso e importante para el patrimonio educativo, cultural de las artes, el patrimonio espiritual de Venezuela, muy importante, la Universidad Central de Venezuela. Y como recordábamos ahora, y me vino la imagen completa, cuando hablaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bueno, la UCB además era un centro de deporte para buena parte de la ciudad, ¿eh? en todos sus espacios. Aquí quedaba el mejor espacio para entonces, para el juego del basquetbol, del baloncesto. La gorra, la cachucha que llaman, la cachucha de Pérez Jiménez. ah, Ahí está la cachucha de Pérez Jiménez, el mejor espacio. Donde existía la única escuela de baloncesto en los años 70. Que yo conozca. Allí. ...me enseñaban a uno a jugar... ...yo aprendí a jugar... ...básquet... ...Mimú Vargas... ...baloncesto en los años 70... ...aquí en los espacios de la UCB... ...y uno entraba libre... ...a la UCB a jugar básquet... ...en cualquiera de sus canchas... ...jugábamos béisbol... ...en las canchas de ciencias... ...en los espacios... ...libres... ...de farmacia. ...en las canchas de la Sierra Maestra... ...todo... ...futbolito, en las canchas allí de sociología... ...aprendimos a jugar tenis, aquí... ...todos los deportes... ...era un centro deportivo, Delcy, como dices tú... ...era un centro deportivo de la ciudad... ...de buena parte del sur de la ciudad... ...aquí venían muchachos... ...y muchachas de toda la ciudad... ...a compartir, se organizaban campeonatos... Y uno aprendía a uniformarse, a disciplinarse, a competir, a dar parte de lo suyo, un equipo, voleibol, la piscina también. Cuántos muchachos amigos míos no practicaban saltos ornamentales aquí, o practicaban, bueno, natación, judo, mi gran amigo, compañero inolvidable Raúl Sanoja, ¿Ah? camarada Raúl Sanoja. ...siempre presente ahí en el judo, en la escuela de judo, en la parte de abajo de las piscinas. Allí están todavía, ahí estuvimos, paseando. Está totalmente recuperado de manera original. Así que ustedes van a disfrutar su Universidad Central de Venezuela... ...como el mismísimo día en que fue inaugurada y fue entregada... ...para el disfrute del de pueblo de Venezuela. Ahí está, original. Somos la fuerza original. Originarios somos, originarios seremos, ...originario... Somos los originarios. Como dicen por ahí, somos los originarios. ¿Mm? Bueno, fíjense ustedes muy importante. Vámonos a La Guaira, ya los tenemos parados. Ya son las 6 y 54 minutos de esta tarde noche, del lunes. Oye, es que Ernesto... ¿Ah? 13 de febrero del año 2023. ¿Ah? ¡Qué belleza de serie del Caribe vivimos entre Caracas y La Guaira! ¿Ah? Mi aplauso al pueblo de Caracas, de la gran Caracas, de La Guaira. La mejor serie del Caribe de la historia. Esta edición número 65 de la serie del Caribe. Fue una fiesta. Fueron nueve días de fiesta beisbolera para el público venezolano y para todo el Caribe. Extraordinaria. Y ganamos el subcampeonato. Yo no digo que llegamos de segundo, nosotros ganamos el subcampeonato. Porque qué que verle la cara a un campeonato tan corto de ocho días. Tremenda serie del Caribe. Tremendo estadio allá en La Guaira que construyó García Carneiro. Con tanto amor, esmero, de dedicación. Y al final ese estadio ha nacido sede de una serie del Caribe, Naguara. ¿Y qué decimos del Estadio Monumental de Caracas? Una joya arquitectónica de la ingeniería del siglo XXI venezolano, el Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar. Naguará Estadio, pues. ¿Ah? Quedaron locos los grandes ligas que vinieron. Los Grandes Ligas de Dominicana, Puerto Rico, México, Curazao, quedaron locos cuando vieron ese estadio. Ellos creían que estaban en las Grandes Ligas y estaban en las Grandes Ligas porque estaban en Caracas y Caracas es Grandes Ligas para lo que queda, para lo que sea. ¿Ah? Bueno, gobernador Alejandro Terán... ...querido gobernador de La Guaira... ...joven líder y gobernador de La Guaira... ...allá se encuentra con José Manuel Suárez... ...Suárez, alcalde del municipio Vargas... ...ah... ...con la directora de la misión Venezuela Bella de La Guaira... Elvica López... ...allá se encuentra con su estandarte... ¿Mm? ...está vestida como las vaqueras de los años 70, ¿no? Se encuentra con el vicealmirante también... ...Athraat Suleiman Gutiérrez... ...jefe de la zona de defensa integral de La Guaira... ...porque se ha rehabilitado también de manera original y hermosa... ...la ciudad histórica de La Guaira... ...desde conocido el portal hasta Cerro Caído... ...pasando por la quebrada de Osorio... ...así que gobernador... ...muéstrenos la belleza... ...de la restauración... ...completa y original... ...de este paseo histórico... ...la ciudad histórica de La Guaira... ...adelante gobernador Alejandro Terán... ...adelante. Gracias presidente... Reciba un abrazo fraterno... ...y muchas bendiciones... ...de parte de todo el pueblo de La Guaira... A mi lado también se encuentra Ernesto Paiva, director de la Misión Venezuela Bella, y de estas históricas callecitas de La Guaira, que inspiraron a Villo Frómeta también para cantarle a La Guaira, nos permite con la Misión Venezuela Bella en este aniversario, presidente, gracias a su visión, gracias a sus ideas, a la pasión que le pone a la recuperación de Venezuela, nosotros hoy podemos mostrar las bellezas de La Guaira, más allá de sus playas, sus montañas, sus ríos, sus balnearios, también en La Guaira está llena de una profunda historia y en estas callecitas de La Guaira que han sido recuperadas con la misión Venezuela Bella y un trabajo extraordinario que hemos hecho con nuestro hermano alcalde José Manuel Suárez Maldonado, se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el turismo en todo el litoral central pero un turismo histórico, no solamente el turismo playero, sino ahora hay una ruta turística, presidente que la gente viene a visitar estas callecitas de La Guaira, donde además ha dado oportunidad a muchos emprendedores Emprendedores y emprendedoras habitantes de estos sectores para poder así dar a conocer, pues, sus emprendimientos, sus productos, activar el motor de la economía local, que es muy importante, generar fuentes de empleo y con ellos también mostrar el vínculo que tiene La Guaira como una ciudad histórica donde nace la independencia con José María España, Joaquina Sánchez Bastida, Manuel Gual. Y esto se conecta con todo un complejo que ha recuperado también la misión Venezuela Bella, presidente, con Jacqueline Faría, que tiene que ver con la ermita del. Carmen, un monumento religioso que está ubicado aquí en el casco histórico, donde en 1842 ahí reposaron los restos del libertador en Capilla Ardiente una noche, cuando fueron repatriados a Venezuela. Y asimismo tenemos el complejo histórico Sebastián Francisco de Miranda recientemente construido y donde se hizo el hallazgo histórico de las bóvedas de La Guaira. La Guaira está llena de una profunda historia, pero me gustaría, presidente, que sea nuestro querido alcalde Suárez Maldonado, quien ofrezca pues los detalles de lo que ha coincidido esta recuperación de la calle Bolívar, del centro histórico de nuestra ciudad. Adelante, mi alcalde. Bueno, saludo, mi comandante presidente. Desde acá, agradecido por hacer realidad los sueños de los guaireños y guaireñas, especialmente entre esos sueños... ...hacer realidad lo que es la ciudad histórica... ...gracias a Venezuela Bella... ...esa Venezuela Bella gran misión... ...que nació de su corazón... ...y que hoy en día podemos darle vida... A, ...a este casco histórico precisamente... ...con una reconstrucción, una rehabilitación completa... ...un kilómetro de vía que se reconstruyó completamente... ...donde se colocó piedra artesanal... ...igualmente se hizo una reconstrucción completa... ...de todos los que son los, los brocales... ...las caminerías, las aceras y también se hizo una reconstrucción, una rehabilitación de todo lo que es el sistema de eh, aguas servidas, aguas blancas, y al mismo tiempo, como usted puede ver, mi comandante presidente, se rehabilitó y se reconstruyó todo lo que es el sistema de iluminación de la ciudad histórica. También ...hay que hacer notable que esta ciudad histórica como tal... ...desde esa época no habían vehículos... ...y carecía de estacionamiento... ...se le construyó un estacionamiento... ...para más de 200 carros... ...se removieron más de 20.000 metros de, de tierra... ...donde se hizo un terraplén... ...el cual está sustentado con un muro de concreto armado... ...y de, de concreto bajo tierra armada... ...y así le damos pues realidad... ...a ese estacionamiento que necesitaba esta ciudad histórica... ...también se le construyó un pozo de agua... ...para darle agua potable a la ciudad histórica... ...igualmente se repararon todas las fachadas... ...y se rehabilitaron y se reconstruyeron... ...más de 30 inmuebles históricos... ...que se encontraron en esta ciudad histórica de La Guaira. De esta manera también le estamos dando vida... ...como dijo mi gobernador, en unidad perfecta... ...con esa ruta histórica, con el, el equipo de cultura... ...de la gobernación de mi gobernador y la alcaldía... ...le estamos dando vida a lo que es la historia... Como decía mi gobernador, aquí se dio el primer grito de lo que fue el grito de nuestra libertad y la independencia dado por José María España. Bueno, precisamente, hay algunos que quisieron contar otra historia. Aquí esa ruta histórica cuenta que esto fue el grito, de la, el primer grito de la independencia de nuestra querida patria Venezuela. La historia que nos quisieron contar, dijeron o nos decían, desechamos, de que esta era la conspiración de José María España. Pero aquí... Con la ruta histórica le estamos contando la verdadera historia de nuestra querida Venezuela. Y bueno, mi querido presidente, como usted siempre lo dice, eh, la Guaira le da siete patadas a, o tres patadas a, a Miami. Bueno, ¿qué, tiene, qué puede tener eh, la ciudad histórica de Cartagena de Indias? Eh, que no tiene la ciudad histórica de La Guaira. Bueno, desde acá le podemos decir que gracias a usted, mi comandante presidente, y esa gran misión Venezuela Bella, le, a, le estamos dando tres patadas a esas ciudades históricas que están en el exterior, que aquí lo tenemos como un casco histórico lindo, bello, hermoso, gracias a usted, hermoso como la Venezuela Bella. La Venezuela Bella de nosotros, y de nosotros los patriotas de usted, mi querido presidente, y precisamente gracias a esa gran misión de lo que es la Venezuela Bella. Saludo mi comandante presidente desde acá. Bueno, presidente, nosotros nos encontramos muy contentos por estos regalos que usted le ha dado a La Guaira, a La Guaira histórica, a La Guaira inmortal, la tierra de José María España, de Joaquina Sánchez Bastida. Además que usted nos ha permitido visibilizar un turismo integral, un turismo de aventura en las playas, con los parapentes, el Ojo de La Guaira, que también hemos recientemente construido, el estadio de béisbol que construyó nuestro general Jorge Luis García Carneiro y que fue sede de la serie del Caribe. Están llegando muchísimas inversiones a La Guaira, presidente que están estimulando el empleo, se está desarrollando el motor del emprendimiento, se está generando una buena vibra y una sensación de prosperidad, de estabilidad, de esfuerzo, de trabajo, de esperanza, de fe en un futuro que promete mucho, Presidente, y tiene que ver con ese profundo amor que usted demuestra por esta tierra y esta gran misión Venezuela Bella. Finalmente, Presidente, como usevista, quiero sumarme pues a los agradecimientos por la recuperación de nuestra casa que vence la sombra de la Universidad Central de Venezuela, gracias presidente porque usted ha sido uno de los pocos que se ha ocupado de tan noble misión, gracias como usevista y bueno, aquí estamos en La Guaira queriéndolo cada día más, admirándolo presidente, el hombre que se ha crecido en las dificultades desde La Guaira nosotros decimos venceremos, adelante presidente La Guaira, bella, bella la Guaira, mira qué imagen tan bonita chica Recuerdo mucho pues, haber estado por esos lugares. Estaba recordando ayer, en la Semana Santa del año 95. Lo recuerdo, pues, con nuestro comandante Hugo Chávez en el 95. Lo llevamos una gira por la Guaira y recorrimos ese paseo totalmente abandonado. Empezamos por Punta de Mulato y terminamos por allá, por la casa... ...de la compañía guipuzcoana, ...allí en esa plaza... ...hablando... ...conversando, saludando, abrazando... ¿Mm? ...1995... ...hace 28 añitos... ...y pasó así, mira... ¡puf! ...volando... ...28 añitos... ...recordando siempre... ...a nuestro amado comandante Hugo Chávez... ...que fue fuente... ...de ejemplo... ...de saberes para todos nosotros, una generación completa de jóvenes venezolanos... ...que nos sumamos a la lucha por la utopía concreta bolivariana, por la utopía posible. Una nueva sociedad con hombres y mujeres amorosos, solidarios, bellos. Construyamos esa sociedad. Construyamos desde la nueva espiritualidad... Sí se puede, claro que se puede, ser mejor, claro que se puede, claro que se puede ser mejor a través del de amor, de la solidaridad, de los buenos sentimientos, de las buenas prácticas, a través de los cuidados, cuidar la familia, cuidar las amistades, cuidar la comunidad, cuidar el hogar. ...cuidar sus espacios, su escuela, su liceo, su universidad... ...cuidarnos, entrecuidarnos, como decía Simón Rodríguez... ...entreayudarnos, entreayudarnos... ...construir una filosofía de vida... ...que nos lleve a construir una nueva civilización... ...la humanidad no puede conformarse... ...y resignarse a tener una sociedad capitalista... expoliadora, explotadora... ...donde se difundan los antivalores... ...que destruyen a la niñez, a la juventud... ...que nos destruyen a todos antivalores... ...de la mezquindad, del individualismo, de la prostitución... ...de la pornografía... ...de las drogas, de los vicios... ...no podemos nosotros resignarnos... ...que ya listo, la sociedad tiene que ser así... ...no, no, no, no, no, no, no... ...la sociedad puede ser mucho mejor... La humanidad puede ser mucho mejor y debemos luchar por una sociedad mejor, por una humanidad mejor, por un ser humano que de verdad, de verdad verdad, sea humano. Para que sea humana la humanidad. Cantemos con Ali siempre. Que sea humana la humanidad. Mejorar en todos los espacios, cada quien en su trinchera. Me da gran alegría. ...haber venido hoy al Jardín Botánico de Caracas. Tenía 50 años que no pasaba por aquí. La última vez que vine, vine de la mano de mi madre. De la mano, era un chiquilín de 8, 9, 10 años. A pasear por estos espacios. Hay que culminar su recuperación, Jacqueline. Tienes que ponerle los aires acondicionados al centro de la botánica, de la doctora Bendaño. Te llevaste los aires acondicionados y no los has regresado, Jacqueline. ¿Tú crees que no me di cuenta? Yo me di cuenta. Hace un calorón ahí. Pero le hace falta, ¿verdad, doctora Bendaño? Los aires acondicionados se los llevaron. Y no los han regresado. Ya los van a regresar. Pronto los van a regresar. Una nueva humanidad. Una nueva humanidad de valores. El valor principal es el amor. El amor por la vida. El amor por la familia. El amor por la patria. El amor por Dios. El amor por la existencia propia. Esto que nosotros somos, somos un milagro. Nada más nuestra propia existencia es un milagro. Así que hagamos del milagro. Una práctica permanente de buenos y nuevos valores. Para eso nació la misión Venezuela Bella hace cuatro años. Estamos cumpliendo cuatro años de la misión Venezuela Bella. Me han propuesto por aquí un plan de avance. Siempre hay que pensar en más. ¿Mm? No podemos tener esa mentalidad minimalista. Ah, ya lo que hice, está bien, ya lo hice. ¿Ah? el minimalismo, hay que desterrarlo de la forma de ser de los venezolanos y las venezolanas, tenemos que instalar el maximalismo, buscar lo mejor, buscar lo máximo, siempre, no el minimalismo, hacer mínimo de lo mínimo, no, no, no, el maximalismo, hay que construir el maximalismo como una forma de ser los venezolanos y las venezolanas. Ahora hay que hacer más Misión Venezuela Bella, doctora Jacqueline Faría, Uce vista, presidente de la misión Venezuela Bella... ...hay que hacer más, más tiempo de dedicación, más empeño... ...mejor planificación y apruebo los recursos para este año 2023... ...intervenir para su reparación, reconstrucción y construcción... ...más de 3.300 espacios públicos entre plazas, parques infantiles, bulevares... ...murales y centros históricos... ...en coordinación con gobernaciones, alcaldías... ...y la fuerza transformadora del poder popular... ...en los 335 municipios del país. Cúmplase, avancemos... ...vayamos por más, construyamos por más... ...hoy día de belleza, hoy día de amor... ...despidamos esta jornada de trabajo... ...con un regalo de la voz maravillosa de Amaranta Pérez y de Fabiola José con el cuatro de Fidel Barbarita y la guitarra de Luis Miguel Badaraco escuchemos la canción Yo Soy Venezolana muchas gracias hasta la victoria siempre Venezuela que Dios bendiga a toda nuestra amada patria Venezuela música gracias, presidente. de Méndez esa gran venezolana esa gran caraqueña años es que cumple ¿no? 125 años cumple este año y aparte la universidad central va a cumplir 303 años el 22 de diciembre a lo mejor celebramos con ese cumpleaños de Connie un abrazo caraqueño que se extienda también por el planeta, recordemos que Connie Méndez es una madre de la mística y que nos regala ese amor a la humanidad yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina el conde en la propia calle real yo soy venezolana de la pura capital del de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué lo más enteral, y no pudiendo en catedral, nací en la esquina del conde en la propia calle Real. A mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron, aquí nos quedamos. Que hay un paraíso, no hay hielo y granizo como allá de donde bajamos. San Francisco, San Juan y San Pablo, el Señor, San José y la Divina Pastora. Hace siglos que son caraqueños, caramba. Y eso no es que Luis de yo ahora. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más enteral Y no pudiendo encadenar Nací en la esquina del conde en la propia calle real Por supuesto saldrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo y aunque saque el registro civil para probar que la Plaza Bolívar nació, yo me atrevo a retar a cualquier disputante y a todo otro competidor. Si es más criollo que yo, que lo cante caramba. Y a que no me dispute el honor, yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del distrito federal. Y más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina del conde. Y de esta manera se realiza entonces la celebración del cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella. Ha mencionado el jefe de Estado, hay que hacer más tiempo, dedicar más tiempo, mejor planificación y ha aprobado los recursos para intervenir más de 3.300 300 espacios públicos en 335 municipios en todo el país. Con esta información despedimos este contacto.